Buenos días chicos y chicas, feliz lunes. Primero todo darle like y comentar yo y luego veis el vídeo, eso es lo más importante. Hoy estoy muy cansado, muy cansado. Yo toda la semana haciendo cosas, preparando cosas y esto para mí me está agotando bastante, pero bueno, lo hacemos por una causa social. Quería explicaros que vamos a sortear aquí también en YouTube una mystery box, de acuerdo totalmente personalizada, uy, que a lo mejor ya he desvelado qué juego pueda haber. De acuerdo. Entonces, esta caja está valorada en bastante dinero, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenéis que hacer es darle like y comentar yo. Sobre todo, es muy importante, que déis like y comentéis yo. De acuerdo, daremos un plazo de un mes y veremos a ver qué tal ha funcionado. Y si veo que ha funcionado bien, pues el que el comentara con más likes es el que se llevará la caja. Quería mostraros que tiene cada caja, ¿vale? Tiene una pulserita verde así, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira pulserita. Que van guapas porque se ponen así y tal, y tú tienes así. Cada caja tiene, evidentemente, o sea, os explico más o menos cómo se arma una caja, ¿vale? Imagínate, tú podrías llevarte una edición especial de dos juegos de la Gamecube valorada en bastante tricky, tricky. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sacaría uno de los dos en este, en las, las arenas del tiempo de un juegazo. Abriríamos. Ya veis cómo está el juego, o sea, está... un nuevo no, lo siguiente. Entonces, ponemos el librito que explica todo y la tarjeta mágica con su mensaje, que esta semana voy a intentar hacer más si me voy viendo con ganas entonces se cierra todo se cierra se cierra se cierra se cierra tenemos esto se pone aquí se cierra y eso que lo estoy haciendo muy cansado ¿eh? pero bueno claro, pensar que esto lo hago yo manualmente Evidentemente que me ayudan todas las cosas. que hace? Cogemos el celo. Que eso, que tonto del culo soy con los celos, tío, de verdad. Pero bueno, a ver. Lo encontraré al final. Ahora vais a ver dónde tengo el problema. calcular lo que dura el vídeo con eso os podéis hacer una idea de tal ahora esto lo armo así pero realmente va armado así, ¿vale? se hace así y así y así y así y así cerradito, guay, de puta madre ¿eh? guapo, todo chulo ¿eh? pues imagínate armar 200 de estos el problema no es eso el problema es lo que viene ahora que lo voy a explicar. Que es lo que queremos intentar solucionar. Para que no sea fácil. Mírate el video hasta el final. Y recuerda que hay membresías. Te puedes suscribir al canal solo por 0,99. Y tú sabes lo que ayudas. De esa membresía todo va para la salud mental. A lo mejor puedes hacer que me encuentre mejor. O podemos regalar cosas a perros como estos que ya están en perreras y ahora mira como viven ah, claro, es importante es importante ayudar, eh vale, esto es el problema cada caja tiene cinco etiquetas todas estas etiquetas, aparte de que se imprimen en papel de, de adhesivo hay que cortarlas a mano por eso quiero que la caja ya lleve etiqueta, el aviso de dentro esto y esto, no, esto no se puede todo y, la, y la, el código, todo será grafiado por eso estamos intentando usar un patrocinador que nos pueda hacer eso porque el coste de la caja ahora mismo va entre los 5 y los 6 euros más o menos y entonces claro, no nos sale cuenta sin contar el juego, entonces nosotros nos vamos a un hospital con los niñitos nos vamos a una carrera con los perros o a gente que lo necesita, bueno, esto sería... la persona recibe esto en la caja que hay en la caja esto hay en la caja esta es la caja que vamos a sortear pero no queremos en un juego ahora ¿vale? esto es lo que reciben y con este aviso vale pues a mí me gustaría que esto Esto que hay en la etiqueta nueva, que aquí pone que donamos el 30%. Esto. Y la dedicatoria lo que vamos a hacer es hacer con fotos nuestras, aleatorias, hacer 10 y del tamaño del librito, que no tengo ni más libritos, pero bueno, del tamaño del librito, hacerlas ya dedicadas con la de esto. Entonces, por ejemplo, aquí ahora yo me he cargado el sello esto, pero no os preocupéis porque os voy a poner otro. Porque yo... A mí me da igual, no, no, no mido la producción ni nada no. Total, que esta caja puede ser vuestra, es un juegazo, ya os lo digo. Pero para participar, acordaros, tenéis que darle like. ¿Veis lo que os digo de la guillotina? Es un proceso largo, porque tenéis que pensar que si tengo que cortar un millón de estas, imaginaros eh, lo que pudo tardar. Por eso te digo que es muy metódico. Ya estaría armada. Entonces, claro, tengo que apuntar la referencia. Nos la puedo enseñar por si no sabrías qué es. La dirección a quien van, la dedicatoria. Total, cada caja que tardamos. Como bueno, lo que tarda este vídeo es lo que hemos tardado en armar una caja. No, porque faltarían las etiquetas y las dedicatorias. O sea, eso sumarle 3 minutos más. Vale, nosotros para que esto nos salga rentable tendríamos que armar unas mil cajas al mes. Yo y ya no tendremos que armar mi cajas al mes, pero no, nos tenéis que ayudar porque si no será un poco imposible y estaré tan cansado. Que es lunes y ya me levanto con ganas de, de que me venga Voldemort y me diga: de qué muérete! Pero no, no me voy a morir, tranquilo. Ya está. Y esto podría ser para ti, para la siguiente, si participáis en estos sorteos, ¿de acuerdo? Vamos a tener trailer el mes que viene si todo va bien. Vamos a tener cajas bien, vamos a tener camisetas bien, cerrados, bueno, vamos a intentar cerrar algunos patrocinadores, pero solo si le dais like, comentáis, compartís y hacéis que este canal valga la pena porque es una buena causa para poder ayudar a los que más lo necesitan. ¿Qué palabras sugeriríais para este vídeo? Sin más, me despido. Un abrazo y hasta la celo próxima.